Pero muy vigoroso, y cuando me aleja de la Que no sean Que pueda estar Cuando las cosas se van Que la de A la de Ahora el reverendo doctor Pastor David Chan, bienvenido. Muchas gracias por aceptar aquí. El... Muy buenas noches. Me ante a uh, un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y por Por eso. Uno, está congregándose a la iglesia, pero ejemplo no nomás. Creo que usted no, no le toca, pero si no ha recibido el Espíritu Santo, no es de Cristo. No es cristiano. Como congregándose a la iglesia, trabajo en la iglesia, si no ha recibido el Espíritu Santo en su corazón, no es cristiano no es de Cristo, no puede ser salvo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tenga salud así como prospera tu alma por eso ¿cuándo quiere recibir esta bendición Nuestros errores, nuestros pecados cometidos, perdónanos, limpia. Te pedimos perdón. Te confieso mi falla, mi error, mi pecado cometido. Perdóname, por favor, limpia ahora, padre limpia. Se por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga. R el hermano Diego tenía problemas en sus rodillas tenía malas las, sana, los huesos y ahora, quémame, De la rodilla no podía caminar costaba mucho caminar poder, poder ser? Y mucho ahora ya no sin embargo el embargo sin embargo sin embargo sin embargo sin embargo y luego en la, en la artrosis que tenía la, en la espalda, oh, tenía calambres, adormecimiento y se sanó Amén. Haga que no podía hacer antes. Que no podía hacer antes, no podía levantar los brazos. Y ahora sí puede hacerlo. Gloria a Dios. Aleluya. <laskommen> ¿Y qué tenés, eh, Bueno, yo me había caído me había caído. ¿Se había caído? Sí, y no me quebré, pero me dolía mucho el hueso acá arriba. Sí, y bueno, ya no me duele, como me que hacer estudios clínicos. Y el vientre estaba muy hinchado y ahora no. Ahora sí, me siento bien. Sí, estaba hinchada como mamá. Amén. Y me siento bien, me siento bien. Así, cuénteme qué tenía. Sí, tenía mucho dolor acá en la nuca, como contractura de la columna. Y me lo mucho las rodillas, pasé al frente y no problema. podía hacer antes a ver cómo lo levanta ahora Amén, Aleluya Amén, Gloria a Dios, ¡Gloria a Dios que él tiene problemas en la cadera estaba esperando un trasplante de cadera pero ahora recibió recién cuando la oración él fue quitado de dolor porque tenía mucho dolor no podía prácticamente caminar, pero ahora pudo subir la escalera que antes o no lo podía hacer y eso entonces le damos la gloria a nuestro Dios. Amén. Le damos gloria a Dios. Su mano. Le a Dios. ¿Qué problema tenías? No podía caminar. ¿Podés caminar? Sí. ¿Podés caminar solo? A ver cómo caminas solo. ¿Tiene fuerza? Amén. Con fe. Con fe caminaré, Jesús. Con tu fe. Con tu fe con tu fe. Hoy un poquito, mañana otro poco más. ¿eh? ¿Sabes, Ángel? Ángel. Sí, bueno Ángel. Confía que el Señor va a completar tu obra, ¿sabes? El Señor que te ama y quiere bendecirte. Que te bendiga, Ángel. Caucoma. Caucoma. Sí, porque no veía y no, no distinguía nada. ¿Y, ¿Y ahora puede ver? Sí, la letra que está ha el... La letra de ahí arriba puede leerla. la es ¿Cómo dice ahí? La iglesia es su lee en el, en el, en el televisor ustedes bien Ya antes no podía Amén, Amén, hermana, le damos la gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Sí. Le desma, Gabriela, le desma. Tenía allí una una pelotita le dolía. Y ahora no la tiene más. Este, este. El señor la sanó Amén, le damos la gloria a Dios. ¿Qué tenía? Sí, Hoy siempre, hace bastante de, de, la, de la cintura, ¿no? Desde que era de la columna. Sí, sí. Sí. Bueno, sentía por la pierna así un dolor, pero bueno, ahora ya no, no lo siento. Sentía dolor como calambres así, y ahora ya no lo siento. Me... ¿Y antes qué no podía hacer? Y no, me costaba mucho agachar. A ver, pruebemos ahora cómo se agacha. ¿Les no, no, no, no, no. cuesta? No. A ver otra vez. Levantamos los brazos y damos gloria a Dios. Aleluya. Hace dos semanas me había dado una congestión y me quedó la garganta que me picaba, me picaba y estaba de atrás y me agarraba todos y me picaba, me picaba y ya no aguantaba más, a la noche no podía dormir y recién digo estaba con voy, no voy y dije, bueno, voy a pasar y me estaba picando y ya no me pico más ya siento como que algo salió, no sé qué ¿no? Y desapareció ese problema que tenía ¡Gloria a Dios! Le damos la gloria a Dios y decimos ¡Aleluya! Hace cuatro meses usted no podía caminar. No podía caminar, porque yo estoy la que esto tengo en mi familia. Y ahora puedo caminar. Ahora puede caminar. Ahora puede puede caminar. No le duele el talón. ¿Cómo es? que Me recetaron plantillas, moncotecota. Me estaba sí. rindiendo. Ah, se levantaba con rengueras. Tenía rengueras y ahora renguera puedo caminar. ¡Gloria a Dios! Estaba muy adolorida dolorida con mi... yo acá y me hacía doler toda la cervicada y todavía siento que empecé a sentir fuego, fuego, fuego y un mareo y todo, y ahora desapareció, no lo tengo ¿Qué, ¿Qué es que no me duele? duele? Sintió un fuego que quemó allí y entonces ahora no tiene más ¿Puede hacer entonces más movimientos? ¡Aleluya! Levantamos los brazos decimos ¡Aleluya! Okay. ¿Qué tenías? la Yo no quería pasar este porque había Hace que yo tenía dolor hace mucho. Y, y cuando pasé que no siento sí. fuego. Y ahora ha sido sanada y liberada. Amén, levantemos los brazos y digamos, aleluya, gloria a Dios. Amén. Cuénteme lo que tiene lo que tenía. No voy a ya, tenía bronca. Tenía bronca. Recién sí, sí. la, sí, la estaba en la fila y cosía pues, sí. Y ahora en otro celular no tengo nada. ¿Se siente bien? Fui al asiento y, y podía arruinar, podía curar, ¿No? tosía así, no se queda El Señor me bendiga ricamente, pero le damos la gloria a Dios. Amén, pero fuerte. Gloria. gloria a Dios. Tenía, hemos desplazado a las tres primeras personas de Casa local en la cual tenía una elevación de casi 4 centímetros sin y ahora so, eh, sobresalía y ahora me estoy tocando, sentí un fuego cuando me oró y ahora tengo plano Amén. Amén Le damos la gloria a nuestro Dios Amén, gloria a Dios